Bueno, estamos en Villa Gesell muy temprano porque Laura Domínguez, la productora del, del programa, me dijo que hay una persona que se conecta con el alma muy temprano a la mañana, seis y media de la mañana, ya está en la playa haciendo arte. Bueno, estamos con ella, les presento, María de los Ángeles. Este, y contanos, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bien, eh, me levanto, como dijiste, bien tempranito. bien tempranito para ver el amanecer y poder intervenir en la playa. Soy docente de plástica, Bien. trabajo en las escuelas acá en Hessen, en el Bife y en la de Gentana. Eh, y, y bueno, en esta cuarentena surge este, esta intención de poder intervenir la playa muy temprano, porque antes no lo podía hacer, ¿no? Y contanos qué haces, porque son mandalas, ¿no? Son mandalas, en lo general. Existen? No, no, no, no. Los mandalas eh, siempre dibujé en la playa de diferentes formas. Hace varios años que dibujo, por ahí la mayoría de los eh, artistas plásticos que vivimos acá andamos con un palito, con algo interviniendo y dejando nuestra huella. La idea de los mandalas surge más que nada con mi hija, porque ella dibuja mandalas y bueno, eh, se me ocurrió hacerlo, hacerlo en la playa, me gustó, me gustó la sensación, me gustó esto de, de empezar desde el centro ir creciendo y entrar casi si se quiere en una forma de meditación ¿no? porque uno va repitiendo va repitiendo el diseño entonces es como que tanto no, no pensás en el dibujo o al menos yo no pienso en el dibujo lo voy haciendo naturalmente bueno, nosotros decimos que te conectás con el alma ¿no? en sí. ese momento cuando sí. te entras en una meditación es para nosotros, sí. encima ADN emocional, habla de la conexión, ¿no? con, sí, con sí. algo un poco más elevado. digo Sí, es, este, exactamente eso. Y bueno, queremos mostrarle a la gente lo que haces, así que vamos mostrando mientras vamos charlando. Vale. Y de alguna manera disfrutar de esto que vos haces todos los días, para que todo el mundo lo, lo disfrute también. Sí, es el contacto completamente con la arena, y con el mar, con el amanecer, no, con la playa, con el día. Y la gente se, se pega ahí a mirar. Es que, sí. la verdad que sí. es increíble sí. con un rastrillo solo. Con trabajo con tres rastrillos. ¿no? Tres rastrillos. Tres rastrillos. Los tres son regalos eh, de personas que quiero mucho. Eh, así que bueno, o sea que hay todo también una carga. <risa> bueno, me encanta lo que haces. Te felicito. Bueno. Delidad en emocional. Villa Gessel para Radio Mix. Bueno, un beso enorme. Gracias. Gracias, no, gracias a vos.